Hola amiguitos, estoy de regreso Estuve ausente todo este tiempo porque fui a visitar a Santa Claus a su casa Para poder someterlo a un experimento quirúrgico Que por cierto, mientras yo lo operaba insistí en ponerle música de la Biblia Pero él insistió en escuchar heavy metal y música satánica también no sé por qué, pero este Santa tenía en todas sus paredes fotos del Papa Francisco en bikini. Pero me pareció muy extraño. La verdad es que se veía como un guiñapulmado, como un gusado, como un gargajo. Bueno, les cuento que la operación era un experimento para ver si le salía pego a Santa Claus porque ella está muy calvo, ya que sufre de olopecia, ¿verdad? entonces le apliqué un gel especial en su cabecita pero como no traía mis lentes, el gel se cayó en sus nalguitas. <risa> Y le salieron arbolitos pequeñitos en sus larguitas. Y ahora necesitamos una escoba chiquita y una máquina muy pequeña para cortar el pelo. Ya que está llena de cucarachas y gusanos. Así que vamos a necesitar personas muy pequeñitas para que le corten el pelo a Santa. El aviso es porque la próxima Navidad Santa no va a poder repartir regalos. Así que yo lo haré. Mamá, mamá, mamá. A los niños les voy a regalar un pegamento para dientes para que jamás puedan volver a hablar en la vida. Mamá, mamá, mamá. Y a sus papás les voy a regalar Una patada en las nalguitas Besos me dan gados de patiante